Amigos, bienvenidos de vuelta. Fuimos capaces de sobrevivir al ataque de Galactus en nuestra isla de Fortnite. En este vídeo no estaremos enseñando los cambios nuevos en el mapa, no. Estaremos mostrando los nuevos secretos y misterios que están por llegar en esta nueva temporada. Y... Jonesy en nuestra isla. Uh, uh, uh. Sabemos exactamente dónde se esconde. Así que amigos, estará todo en este video. Chicos, si queréis apoyar el canal pueden utilizar el código MRDENEOX en la tienda de Fortnite. Lo tenéis en Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Fortnite. Temporada número 5, ya disponible en el juego. Nuevos misterios, teorías, sorpresas y mucho más te esperan en este canal. Recuerda siempre estar suscrito con la campanita activada para recibir una notificación cada vez que subamos vídeo o estamos en directo y te llegará. ¡Ting! ¡Mister Deneaux! Acabo de subir vídeo. No me importa una mierda. Y recuerda utilizar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Lo tenéis aquí. De hecho, mirad, que siempre está de fondo, hermanos. Y nadie lo usa, tío, nadie lo usa. Código Mister de Neox en la tienda para apoyar el canal y que pueda seguir haciendo los sorteos que estamos haciendo. Porque, ¿verdad que muchos de vosotros no podéis conseguir el pase de batalla de esta temporada? Pues no os preocupéis, porque Tito Neox está aquí para traeros 5 pases de batalla. Temporada 5, 1, 2, 3, 4, 5 pases. Oh, yeah. No dudes en participar en el sorteo que lo tienes justo debajo en la primera línea de la descripción Es totalmente gratis y además solo tienes dos sencillos pasos para participar Así que ya de vosotros lo haría ya Cracks, empezamos con el vídeo, espero que os guste muchísimo Y dejar vuestro like si os mola, Venga, cracks Chicos, oh, bienvenidos a Fortnite temporada 5 esto es alucinante, la verdad Y qué vistas ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Pisos picados? ¿What? Es realmente increíble esta temporada Y no os pasa que habéis vuelto a cogerle ganas a Fortnite de nuevo tras Un tiempo que parecía que no estaba tan bien ¡Oh! Primera kill de la temporada 5 bueno, casi No perdamos más el tiempo Y vamos con el primero de los misterios Ok El primero de los misterios de los que debéis saber Se encuentra justo en este lugar En la cabaña del cazador Por aquí hay un amigo Nuestro escondido Oh no La tormenta otra vez Quiero llorar ¿Qué hace pile aquí amigos? ¿Está petrificado? ¿Se ha ido para siempre? Aparentemente ¿De quién habrá sido esta idea tan macabra? ¿Y recuerdan cuando en la temporada de Midas ya cambió su forma? Lo convirtieron en oro Y ahora se ha convertido en una piedra por el Mandalorian Algo que realmente es interesante Es que cada personaje del pase de batalla de esta temporada Tiene su propio lugar en la isla tiene su propia casa secreta, ¿sabíais eso? Así que una de las casas que están en este lugar debería ser la de Jonesy mm, Realmente estas casas de por aquí no me están llamando demasiado la atención ¿De quién será esta casa? Solo quiero encontrar la de Jonesy Se encuentra este personaje ahora en nuestra isla, confirmado Recordar que fue enviado para reparar el bucle de la isla Y en el tráiler de la temporada vimos cómo llegó a la isla con el punto cero Pero... ¿y cómo sabremos cuál es su casa? Podría ser esta misma casa la de Jonesy, ¿no? Uh, esta casa me parece un poco más sospechosa que las demás Podría ser esta, ¿no? Mm, se ve bastante interesante Y el logo de la puerta... Vamos a pasar a ver qué se encuentra en esta casa misteriosa ¡Oh! Hay unas escaleras que se dirigen a la planta baja de la casa ¿A dónde llevará esto? ¡Ey! ¡Ey! Hey! ¿Pero, pero, ¿Pero qué es esto? ¿Un subterráneo secreto con... un ascensor? ¿What the fuck? Pero... ¿Qué lugar es este, amigos? ¿Qué lugar es este? Parece que sí hemos encontrado la base secreta o... O el lugar misterioso donde Jonesy podría estar escondido, ¿verdad? Amigos, detrás de esta puerta se encuentra lo que realmente estamos buscando Aquí detrás está Jonesy y no es mentira La respuesta a nuestras preguntas está escondida detrás de este ascensor o de puerta blindada No se abre ¡Cha, cha, cha! Bueno, no se abre, bro. Por alguna razón, en esta temporada parece que no podemos meternos dentro del ascensor. Creo que Fortnite está escondiendo algo dentro de este lugar. Un nuevo misterio secreto de la isla. Una base misteriosa con un ascensor que personalmente creo que solo se puede dirigir abajo. Más todavía... Ahí es donde se encuentra el jefe Jonesy y su lugar misterioso. Puede que Fortnite haya decidido guardar en secreto los planes de Jonesy en la isla y por eso está en este lugar apartado de todos. Un lugar al parecer secreto donde solo se puede acceder si te dan permiso desde arriba. Seguramente se abran las puertas muy pronto para poder bajar con el ascensor en esta temporada 5 de Fortnite a lo largo de los días. Pero, supuestamente, debería estar Jonesy justo debajo de nosotros ahora mismo. ¡Ok! Eh, ¡Enemigos eliminados! Podemos continuar con el siguiente de los secretos. Esta temporada trata, lógicamente, sobre Mandalorian como principal personaje. Pero no llegó solo a esta isla, sino vino con una nave. La nave con la que al parecer he llegado a nuestra isla Creo que literalmente es esta Es la primera vez que vengo a este lugar de la isla Para enseñaroslo Pero mirar esto Es una auténtica locura wow. Primera vez que tenemos una nave totalmente estrellada de Star Wars en nuestra isla Refiero a que hemos visto muchas naves en nuestro juego de Fortnite, pero nunca como esta. ¡No! <risa> ¡Se puede romper! ¡Pero qué locura! ¡No! ¿Se pudo hacer desaparecer la nave? What the fuck? Alguien lo habrá matado, pero... En este lugar puedes encontrar al jefe Mandalorian cuando caigas en tus partidas del Battle Royale. Justo aquí encontrarás la nave y además al jefe que deberás matar para obtener sus objetos míticos <risa> ¿Pero qué es esto, tío? <risa> ¡Oh, my God! ¡Pobrecito! Se... ¡No! ¡Se puede prender en fuego! Oh, ¡Sufre, cerdo! No, era, era broma, amigos ¡Pobrecito! La gran nave de Mandalorian literalmente la podemos encontrar ahora en el juego Justo en el centro del mapa se encuentra la nave caída Y podremos derrotar a su jefe Mandalorian para hacernos con sus objetos míticos ¡Ok! Nos dirigimos al último del vídeo Y es que no estáis preparados literalmente para saber qué se esconde en este lugar El Coliseo de Fortnite Un lugar nuevo misterioso que esconde un montón de secretos Que realmente muy poca gente se ha dado cuenta de ellos y es verdad, yo no sabía de eso hasta ahora ¿Dónde estará? Se tiene que encontrar por aquí, ¿no? Por aquí no está... ¡Oh, no! Lo he encontrado Caca de caballo mm, qué rico huele, papú Qué asco, joder Aquí os he dejado el último de los secretos descubiertos de esta temporada en Fortnite Cuando habían visto caca real en el juego pues aquí la tienen, caca de caballo. Dejen su poderosísimo like en el video para apoyar el canal. Y nos vemos en el siguiente video, cracks. ¡Chao!